3 4 5 6 7 Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Pequeña Bull Pit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas. Pequeña Botit buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas. Viva a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. Pequeña Botit se quedó dormida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 Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella esta noche desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Nuestra noche, quien yo amo estará a caminar, no corras, por favor brilla y trae la luna. Hacia el otro lado. Esta noche.